Martin Charles Scorsese, nacido en Queens, en Nueva York, el 17 de noviembre de 1942, conocido como Martin Scorsese, es un director, guionista, actor y productor estadounidense de cine. Ganador de un Oscar, tres Globos de Oro, dos premios BAFTA y un Primetime Emmy y un premio del Gremio de Directores de Estados Unidos, además de ser uno de los fundadores de World Cinema Foundation. Fue condenado con la Legión de Honor francesa en 1988. Las obras de Scorsese abordan principalmente los temas de la vida italo-estadounidense. Le gusta mucho la música, mundo a lo que ha dedicado algunas de sus películas. No Direction Home sobre Bob Dylan, Shine a Light sobre los Rolling Stones y George Harrison, Living in the Material World acerca del de ex miembro de Beatles. Scorsese es ampli ampliamente considerado como uno de los directores más influyentes de su generación. Ganó un premio ENFA por su obra como director. Dirigió 29 y protagonizó. Quien golpea mi puerta? El tron de Berta, malas calles, calles peligrosas. El...